Acá poner mi pegatina. El señor. ¿Cómo te llamas? Que no me acuerdo. Juan. Juan Vique. Juan Vique. Vique. Este se viene con nosotros o qué? Saludos. Espera, espera. Esto son estos de los buenos, todo de los... Hoy no lleva aquí el papel pegado, tío. No, ya, hoy no lo llevo, tío. Ya me hemos desmitado, pero mira, el puto móvil se me apaga. Me refiero a la merienda, no es para veganos, quiero decir... Quiera es... si Quiera venir, puede, no, ir la, negro, puede la. Ir rumbear y... Salvando, salvando el asiento. Yo, yo compré uno y no lo puedo usar porque como yo soy menano y no llego bien al suelo, cuando puse esto llegaba todavía menos. Yeah. Entonces, es hay muy que, alta la moto. En y... el trasero te he guardado. Tío. Qué guapo. Ni palo nunca. I spend my days in the space Me queda claro si esta es la hora de comer o de la cervecita. Vamos a preguntarle a Sergio. Sergio, ¿qué pasa? ¿Que es la hora de la cervecita? ¿Qué parece o qué? ¿Te la vas a tomar o no? Hombre, sí, claro. ¿Y, un, y, un, ganas? y un, vi, un vino. un vino dulce? También. ¿Te estás, no, <risa> un vino traciendo así, ¿te está gustando? Sí, sí, sí. ¿Te dabas sí, sí. algo así? No, aquí. la verdad no. La mina esta me, me ha sorprendido. Vas a sacar ah. bastante, bastante trabajo con el dron. Mira, esta de todas formas, la que tenemos aquí es la, de la, de la, de la... Eso, está, eso está para visitar. Sí. Eh, y ellos hacen visitar guiadas y demás. Sí. Y es lo que queda más o menos un poco de, de la actividad que cuando se hacía desequilibrio. Ahora es, ya la que es... Bueno, otro, otra historia. Se supone que tendrían que restablecerla, a su estado anterior. Pues, eh, yo creo que... No. No. Es Así, que lo decía antes un compañero que, que vaya destrozo a la naturaleza. Eh, el progreso está reñido con él, con La gente tiene la actividad aquí económica principal que es la misma. Y a que qué. con Al final era la hora del café, ¿no? De, de la cerveza.